Gracias Francis, gracias Yerian, a los demás eh, miembros del equipo de, de mañana que nos permite llegar hasta ustedes. Miren, tengo en este equipo, tengo la imagen del de desarrollo de la actividad del Día del Poder Judicial aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos al magistrado Cordero Medina que está haciendo el discurso, le correspondió a él en el día de hoy, porque el presidente de la Corte, bueno, ahí está en pantalla compartida conmigo. Uh -huh. El presidente de la Corte Penal, Claudio Aníbal Medrano Mejía, fue invitado en calidad de... Él eh, es el supervisor del sistema judicial en la zona y en esa calidad lo invitaron a la actividad en la capital, Santo Domingo. Los días de, las actividades del Día del Poder Judicial son un tanto canzonas, son monótonas, porque son lo mismo. Cada año los jueces se dedican a preparar un largo discurso en el cual establecen cuáles han sido, cuál, es, cuál ha sido la labor en términos aritméticos de los casos entrados, de los casos fallados, de los casos dejados por fallar. Eh, luego en otra parte de ese eh, discurso se establece cuáles han sido las decisiones más que más impacto pudieron haber causado durante el año aquellas que pudieron haber dejado alguna reflexión judicial, jurídica, legal y que pudiera ser tomada como una especie de jurisprudencia eh, al final del, del tiempo. ¿no? Lo que quiere decir que es un discurso un poco, y se deja muy poco tiempo y casi, casi nada a la reflexión sobre el sistema en sí, o sea, a la mirada interior de la justicia. Yo no sé qué va a pasar este año. Yo no he podido asistir físicamente, aunque me lo eh, pidieron, porque por mi compromiso aquí en este programa, eh, que termina a las 10 y, el, y, el, y producto de la pandemia, el Poder Judicial no pudo hacer la Eucaristía, que la hacía a las 9, a las 10 comenzaba el discurso. Este discurso estaba sujeto a hacerse a las 10, pero como no se hizo la Eucaristía, por lo que había ocurrido con las iglesias, bueno, pues... Se comenzó el discurso a las nueve. Por esa razón no estoy ahí. Pero yo pienso que es un momento para que los jueces de la República Dominicana comiencen a reflexionar acerca de una mirada interior al Poder Judicial. Hemos tenido una pandemia. Se cometió un desaguisado bastante serio y fue cerrar el sistema en el, el día 19 de marzo, sí. ¿verdad? Hasta el 6 de junio sí. se cerró. Pero va a ser pleito el 6 de junio y todavía no está abierto. Totalmente. Eh, porque el, la, el tema de la pandemia coincidió con un proyecto que tenía el actual presidente del Poder Judicial y presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, un proyecto de virtualidad para el sistema judicial, con el que yo estoy de acuerdo con sus bemoles, como dice, o sea, en una parte. ¿En qué parte? Hay, hay labores que se, se pueden hacer en el tribunal, diligencias que se deben hacer en el tribunal, que se pueden hacer perfectamente vía, vía internet, depositar documentos, presentar una querella, presentar una demanda, cuando se puede hacer vía... Eh, eh, vía una, una, un, un escrito otros otros tipos de demandas se hacen vía un acto de alguacil bueno ese tipo de cosas pero es imposible prácticamente imposible que el proceso dos so... me, ahora mismo tengo casi tres meses pidiendo para una a, para un divorcio y no te han afijado audiencia no pasa nada entonces entonces no tengo, no, no sé por qué es bueno Ahí debe haber alguna falla, porque no tiene sentido el hecho de que no te fijen un divorcio en un tiempo, digamos, prudente. O sea, no tiene lógica. Es decir, eh, la experiencia que tiene nuestra paralegal en la oficina, a ella yo le, le, le delego cuando llegan divorcios, porque mm. yo no lo hago. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y ha sido el, la única vez de infructuoso intento? Bueno... La cuestión está en, en esto, señores. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que es imposible hacerlo, y sobre todo el tema de litigación, litigación oral, pública, contradictoria. En un tribunal es difícil hacerlo vía Internet, por muchísimas razones, incluso razones técnicas. El degrado de la calidad del servicio de Internet es, un, es uno, el hecho de que una persona puede tener el, el micrófono muteado, y no se oye, y tú crees que está, y hasta que no te advierte que el micrófono está cerrado, tú has estado hablando para ti, y así por el estilo. Pero, indudablemente, que hay otras cosas que sí se pueden. Ahora, una de las cosas que me preocupa es la parte humana dentro del sistema judicial que ha ido desmejorando. O sea, yo recuerdo que cuando comencé a ejercer en el año 1982, yo recuerdo, yo era una especie de Benjamín dentro de ese grupo de viejos abogados, este, el doctor Ezequiel González, Mario Meléndez Mena, eh, César Darío Pimentel, eh, Luis Felipe Nicasio, bueno, un grupo de abogados con los cuales Jovito, Fausto Efraín del Rosario y Castillo, mejor conocido como Jovito. Y habían algunos, como el caso de, de Antonio Rissé, que era juez de la Segunda Cámara. Y Antonio, yo subía, por ejemplo, a esa cámara, tenía una causa, y en la tarde nos juntábamos en el parque, el grupo de abogados, y yo siempre iba para aprender de todos estos viejos zorros eh, con los que tenía permanentemente roce. ...y se iban al, al, al Parque Duarte, ahí frente al, al banco que está frente al, al, al ayuntamiento... ...y ahí se sentaban a hablar y a hablar de los casos... ...y hablar de, de, de cómo debieron ser las cosas, cómo no debieron de ser... ...y se hablaba de todos los temas, se aprendía muchas cosas... ...y definitivamente al día siguiente cada cual volvía a su rol... ...pero eran amigos porque definitivamente somos básicamente abogados... La, ...el primer requisito para ser juez o fiscal... Es ser abogado. Eso es lo primero. Entonces, no hay diferencia entre un juez y un abogado en ejercicio. Hay jueces que creen que no son abogados. El, el problema está en que esa, esta presidencia de la Suprema Corte de Justicia ha prohibido el roce con los abogados, los abogados sí. y con las partes. Entonces, el servicio que presta un juez no se lo presta a, a, a ningún objeto inmaterial o inanimado. Se lo presta a la ciudadanía. ¿Por qué la ciudadanía no puede tener acceso a un juez, aún con sus limitaciones, producto de que ciertamente hay que entender que el juez, como árbitro, va a tomar una decisión y una reunión pudiera pensarse, ¿verdad? Pudiera pensarse que es una reunión en la cual el juez puede ser convencido. Está bien, eso es, eso es correcto. Pero el roce con sus colegas, el roce con la gente... Muchos jueces están en desacuerdo, pero no se atreven. ¿Por qué? Bueno, porque el Poder Judicial, después de que comenzó el proceso de reinvención, que fue a partir de 1987, el Poder Judicial creó una escuela de formación, pero al mismo tiempo creó una serie de beneficios. Y mucha gente, muchos jueces, ven la función judicial como un empleo. O sea, no ven la parte filosófica la parte fundamental de esa función. Y si un juez o un fiscal, que también ha, está pasando lo mismo con los fiscales, que no si un juez... Tratan así a los, a los abogados. Exactamente. Si un juez o un fiscal sigue viendo su labor como un empleo, va a hacer todo lo posible por cuidar su empleo. El empleo. Pero se va a olvidar de la parte filosófica, de su responsabilidad como ente, dentro de una función tan importante como la de la justicia, una función que crea un equilibrio que es incluso uno de los poderes del Estado dominicano y de todos los estados. Entonces, yo pienso que esa es la reflexión que hay que hacer, que tiene que hacer el sistema judicial y sacudirse un poco de aquellas cosas que nos han quitado con el tiempo. Señores, no es posible que un fiscal, para poner el ejemplo del otro lado, Ponga un letrero que diga que solamente recibe gente los lunes, los miércoles o los viernes. O los lunes y los viernes. Yeah. Usted eso, trabaja. Eso no es fácil, amado. Usted trabaja para la ciudadanía. Usted es un empleado de la gente. O sea, la gente es su patrono, es el que le paga el sueldo. Entonces usted tiene que darle servicio a ese patrono al que, que le paga el sueldo. Y eso es lo que no entienden muchos jueces, no todos, no todos, pero sí muchos jueces y muchos fiscales. Yo pienso y invito, invito a mis amigos, eh, muchos de ellos que fueron mis alumnos, pero a mis amigos, que hoy día lo somos amigos y colegas y compañeros de trabajo, que razonen, que reflexionen acerca de esto que estoy diciendo, porque en definitiva nosotros tenemos un país que necesita del apoyo de funcionarios de ese tipo, de evitar, de evitar que en lo sucesivo... Nosotros tengamos un sistema en el que el no sea la palabra clave que se debe utilizar. Eh, esa, esa negativa es lo que nos ha hecho mucho daño. Mm -hmm. Somos abogados todos, jueces y fiscales, y cuando salgan de ahí van a ejercer, claro, definitivamente. Sí. Gracias, Gracias, Amado. por